Hola, buenos días, soy Cris, estás en Tiempo de Crawler Volvemos a estar en la zona del, del Vallés, esta vez eh, vamos a llegar un poquito más lejos eh, Es un poquito más arriba de la zona de la cantera Hoy hace muy buen día, no hace nada de frío Más o menos somos unos 17 compañeros Ya habéis visto o vais a ver la foto de, de inicio Y bueno, tenemos dos TR, TRX6 A ver qué tal se comportan Veréis también como va por el agua entonces pues bueno iremos enseñándoos todo lo que es eh, la zona ya veis que es muy chula ¿vale? todo son piedras son canteras es, es todo lleno de roca pero bueno vamos a ir viendo a ver qué pasa pues ahora... Chicos, ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo va? ¿La ruta está? genital? tal? Muy bien, muy bien. Entretenida, muy bien. interesante. Hay zona de agua, ¿no? Con lo que he visto antes al principio. Vaya, y tanto. ¿Y tú lo has metido en ¿no? el agua? Sí. ¿Sí? sí, ¿Y, sí. Uno, ¿Y está preparado para...? De momento, más o menos. Más, más o, o menos. menos. Sí, pero hay que probarlo. ¿Tú qué llevas? ¿no? ¿Un qué? Un TRX4 Sport. Ah, este es el color nuevo, ¿no? Nuevo. Oh, ¡Qué chulo, qué chulo! Edición Arena del Desierto. Ah, Edición Arena del Desierto. <ríe> muy guay, muy guay. Bueno. Eh, una zona chula con rieras estrechitas, donde pasaba un poquito de agua y piedras, muy chula, muy trialera, la verdad. No sé si habrá salido todo en el vídeo, pero bien, muy bien. Esta zona también la hemos hecho en, otra, en otros vídeos, ¿verdad? La, al principio... Puede ser. Puede ser, ¿verdad? Ahora vamos a una zona donde no, no tenemos sí. filmado nada. Exacto, es más larga esta es zona. Un poquito más larga. Hemos empezado sobre las nueve, ¿no? Sí, sí. Y ahora la verdad es que llevamos bastante rato. Sí, sí bueno. que se vaya. Vale. pasado. La, la batería se ha la, gastado. Se ha gastado. ¿Cuánto es esta la, batería la, que lleva? Esta es una 3S de 5.000. De 5.000. Y nos ha durado pues media ruta. Media ruta que más o menos que debemos llevar eh, un par de horas por lo y menos. Horitas, horitas y media. ¿sí? Muy bien y todo sí, además en subida ¿no? Perfecto. Está todo yendo muy bien. Sin roturas. Genial. Y o sea, mucho. recomendando para otro que lo compre. Sí, seguro. Vale. Ahora.